Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. estoy aquí en mi mundo de pruebas de la Fast Engine incorporando mecánicas y hoy os voy a hablar de una que creo que le da un acabado bastante más profesional al juego. Os voy a presentar a unos cuantos niños, vamos aquí al pueblo inicial de Pokémon Essentials, y os voy a presentar a estos cinco niños que son los niños que todos quisiéramos tener en casa. Básicamente estos niños nos dan dinero. Seguramente en vuestro juego llegará un momento en el que pongamos que queréis hacer que un personaje os dé dinero, ¿no? O queréis hacer que el personaje principal obtenga dinero de alguna forma. Probablemente vosotros, por las herramientas que tiene Pokémon Essentials a día de hoy, consigáis algo similar a esto. Has ganado 50 poke dólares, ¿vale? Y efectivamente, si miramos el contador, ¿vale? No lo he visto antes, tenemos 3.050, vamos a volver a ganar 50 poke dólares. Ahora mismo tendríamos 3.100 poke dólares. Como veis, es un mensaje muy sencillo, simplemente te pone, has ganado eh, 50 poke dólares y lo único que ha hecho ha sido pintar los 50 poke dólares de verde, ¿no? Que es un, pues una manera también bastante aceptable de ganar dinero, sí, es, es correcta, no, no hay nada malo en esta forma de ganar dinero. Pero hoy os voy a proponer otra, otras formas que creo que le dan un acabado más profesional al juego, que tienen ese toque de ludopatía que te engancha al juego, porque al final el dinero es un elemento que el jugador tiene que querer conseguir para querer seguir jugando a vuestro fangame. Y os he propuesto dos formas con la Fast Engine. Primera forma que os propongo es esta, ¿vale? Os voy a subir un poquito el volumen del juego para que lo escuchéis bien. ¡Op! Espero que lo hayáis escuchado bien, ¿eh? Bueno, me callo un poquito... Bueno, como veis aparece una animación sobre el personaje, que en este caso es rojo, que es el símbolo del Poké Dólar o el Pokécuarto, Cuarto, eh, indicando que hemos ganado dinero, ¿no? Luego el personaje nos da 50 pokedólares. bueno, como veis sí que los gano, que eso es muy sencillo de hacer, ¿no? Yo ahora tenía 3.450, si lo doy de nuevo aparece la animación, prurup, y he ganado y tengo 3.500, ¿vale? Pues es una forma simpática de indicar que he ganado dinero sin tener que mostrar el mensaje, ¿no? Además esto también nos puede servir, porque claro, yo ahora he hecho la, el símbolo del poke Cuarto, pero nos puede servir para indicar que hemos ganado cualquier otro tipo de indicador, porque sé que muchos fangames están trabajando también con otro tipo de otro tipo de valores, ¿no? como puede ser la amistad, como puede ser el honor, así que la animación la tendréis en la Fast Engine. Está inspirada, bueno, la verdad es que no sé muy bien en qué juego he visto yo eso antes, me parece que en los Sims, en los Sims 2 de la Play 2 que jugaba yo, Siguiente forma de ganar dinero que os propongo. Esta es muy divertida. Tiene ese punto de ludopatía de las tragaperras y realmente creo que le da un acabado muy profesional. ¿eh? Atención, me va a dar. Este niño me va a dar 500 poke dólares, ¿vale? Ya lo tengo. 3600. Este niño me va a dar 500 poke dólares. ¿Habéis visto cómo ha crecido el medidor? La verdad es que es justo el mismo medidor que estamos usando para todas las pantallas. Además tiene ese toque, lo que os digo, ¿no? Ese toque de las tragaperras que te engancha al jugador que dices, uh, quisiera ganar más dinero, ¿no? Quisiera ver cómo ese medidor aumenta más y poder tener más dinero para conseguir más objetos y seguir jugando al juego, ¿no? Tiene ese puntito, aparte de hacer que el juego quede, pues, un poquito más... Que no sea un fangame, ¿no? Que al final queremos conseguir que el jugador no sienta que está jugando un fangame, sino que está jugando a un a un juego con un acabado un poco más pulido, ¿no? Bueno, como veis, la, un, la manera simple que tenéis en, en Pokémon Essentias, para los que queráis hacerla, es esta, ¿vale? Simplemente el C3 indica el color del texto y le indicamos, pues, el color del texto, ¿no? A esto le añadiríamos un sonidito para hacerlo un poquito más profesional, pero, bueno, esta es la manera básica, ¿vale? Por si queréis copiar el texto y pegarle. Luego, simplemente cambiar dinero. La segunda manera es a través de la que habéis visto, esta es la de la animación, a través de una animación de personaje, ¿vale? Que es... Si nos vamos a la base de datos, en animación de batalla, pues aquí he creado una nueva animación, que es la de Game Money, en la que me he basado en lo dicho, no en la de cuando un entrenador nos detecta. He creado este pequeño grafiquito y pues lo hemos animado, no lo hemos hecho así, le hemos puesto el sonidito y ha quedado pues una animación curiosa. Entonces lo que hacemos es reproducir esa animación, que la haga el personaje... Estas animaciones también las pueden reproducir otros personajes, ¿no? como bien sabéis, como ocurre con la de los entrenadores, por ejemplo. Pero en este caso hacemos que la reproduzca el personaje y acto seguido pues le hacemos ganar el dinero que queramos que gane. Y la tercera forma, y más complicada, es a través de un método. Métodos que aprendimos a hacer en, la, en el tutorial, en la serie de scripts, que si queréis aprender a hacer cosas similares, tan locas como estas, que podéis hacerlas y más si os lo curráis, pues tenéis por aquí arriba, os dejo el tutorial de script por si queréis explorarlo. Pues bueno, el método os lo voy a enseñar un poco por encima, pero lo que hace simplemente es mostrar... El, el cartelito del dinero, eh, yo le paso el incremento y él simplemente con un valor de incremento que por cierto lo podemos cambiar, y ahora os mostraré cómo cambiarlo, eh, pues hace una cuenta desde abajo hasta arriba, va sumando brr, hasta llegar al total, no yo voy sumando por ejemplo por defecto el incremento es 24, entonces va sumando de 24 en 24, va sumando de 24 en 24 desde el dinero que tiene el jugador actualmente hasta la suma del dinero que del jugador más lo que va a ganar, el último salto no ganará 24, simplemente hará la ganancia hasta llegar al tope. Este incremento lo podemos variar y ¿para qué he puesto que se pueda variar? Pues si por ejemplo, eh, bueno, el cuarto niño en realidad lo que hace es eh, darnos 500 dólares, pero nos los hace ganar de 2 en 2, para que veáis que el medidor aumenta más despacito. Con esto se puede jugar mucho porque si por ejemplo yo hago que el jugador gane 500 dólares, pero se los voy sumando de 2 en 2 o hago que gane 500 dólares, pero se los sumo de 24 en 24... Da la sensación, si le hago que sume de 2 en 2, que está ganando más dinero, aunque no es así. Pero a él le dará la sensación de que sí, porque ve que está subiendo más el dinero. No sé si me explico. Ahora dentro del juego lo entenderéis perfectamente. Para ejemplificar esto, pues bueno, le hemos dado al jugador aquí, en este último ejemplo, que es el último niño. Como le hago ganar eh, 50.000 dólares se los hago ganar de 100 en 100. Si yo lo hiciera ganar 50.000 poke dólares de 24 en 24, pues a lo mejor estaba todo el día subiendo el medidor, ¿vale? Y tampoco es plan. Bien, ahora mismo tengo 3.000 poke dólares, ¿vale? Voy a ganar 500 poke dólares, pero los voy a ganar de 24 en 24. Fijaos cómo sube el medidor, ¿vale? Ha subido bastante rápido. Ahora los voy a ganar de 2 en 2. Fijaos ahora. ¿Veis? Al jugador le está dando la sensación, se le están llenando los ojos, ¿no? Parece que esté ganando ahí, ve que los suben los números, pero realmente he ganado la misma cantidad, ¿no? Es por eso que he querido poner ahí ese número para que vayamos jugando, ¿no? Y también para estas cosas, ¿no? Ahora voy a ganar, eh, no sé si he puesto 50.000 o 10.000, pero los voy a ganar de, de 100 en 100 para que el número crezca eh, bastante, ¿no? ¿no? No estemos ahí todo el día para que suba el medidor, ¿no? Fijaos en esta ganancia, ¿vale? Vemos que el número sube bastante y, bueno, madre mía, quisiéramos ganar esa cantidad nosotros todos los días, ¿verdad? Muy bien. Pues esto ha sido todo chicos, eh, sé que quizás es un poco innecesario subir todo esto, eh, que podría directamente en la actualización de la Fast Engine deciros pues mira esto va a incluir esto y esto y esto y esto, pero yo sí, si, si cada vez que acabo una mecánica de estas no la comparto con vosotros chicos... No soy feliz, además quiero que sintáis que de verdad podemos hacer un juego sólido y que este tipo de cosas son importantes y a mí, bueno, yo qué sé, me gusta la me gusta enseñaros. Pero bueno, todo esto también para que os vayáis hypeando de cara a la próxima actualización de la Fast Engine. Llegará un momento en el que tenga que dejar de añadir mecánicas y ponerme a testear todo, ¿no? Porque al final también es importante que, que todo funcione bien y que nada se rompa. Y nada más chicos, que estoy muy feliz de poder mostraros todo esto. Y un saludo y hasta la próxima.